Hola, ¿cómo estás? Bueno, quiero hacerte una reflexión. ¿Tenés un kiosco, un negocio, un hotel, un sanatorio? ¿Estás queriendo emprender? Lo primero que tenés que pensar es, ¿qué estoy haciendo o qué es lo que voy a hacer para diferenciarme de la competencia? ¿Por qué eligen lo que ofrezco a la gente? ¿Qué hace que la gente venga a mí y no a la otra persona? ¿Por qué a veces puedo cobrar más y sin embargo me están eligiendo a mí. ¿En qué me diferencio? ¿En horarios? ¿En calidad? ¿En qué te diferencias vos? Contame en los comentarios. Espero que te sirva esta pregunta. Beso. Chau chau.